Bueno, bueno, yo soy Talks Gamer y ya sabemos que Activision Blizzard va a ser oficialmente de Microsoft. Por mucho diógenes judicial que nos traiga, por mucho que nos intenten dar eh, la vuelta, os voy a explicar una cosa que acaba de ocurrir y, y mientras os la explico, os voy a explicar también qué es lo que podría haber ocurrido si Activision realmente no cae en las manos de microsoft eh, bueno aparte de que tenemos que comernos día sí día también eh, conceptos como la ftc la cma los comercios eh, reguladores que si la no sé qué como cuando te intentaban explicar lo que era la prima de riesgo o lo que es eh, el iván en la y es, que ya, es que ya la gente manda a, a asesores a que hagan el tema de... o lo manda directamente a Hacienda a que hagan los papeles eh, de Hacienda, pero eh, el Iván viene y todo eso. No hay gente que no sabe lo que es, y mucho menos no tiene por qué saberlo tampoco. Pero Tajante, lo luchen. estamos listos para luchar si es necesario los tribunales para fusionarnos con Microsoft. ...las opiniones de que, de que la adquisición eh, tiene efectos anticompetitivos son absurdas... ...bien, esto lo dice Lulu Chen... ...que es la directora de operaciones y vicepresidenta ejecutiva de asuntos corporativos de Activision... ...que ha aprovechado su Twitter muy bien, muy convenientemente desde luego... ...para poder explayarse y decir... Vamos a por todas. Yo creo que me han escuchado. Sí, yo creo que, yo creo que me han escuchado y han dicho: Nosotros no queremos morir. Sony quiere que nosotros muramos, pero no lo va a conseguir. Es que, ¿os habéis dado cuenta de lo que ha dicho? Estamos listos para luchar si es necesario los tribunales. Ojo, para fusionarnos con Microsoft, le guste o no le guste a Sony, que es la única discordante entendamos que es la única discordante, a no ser que se busque algún amigote ¿eh? que, que diga bueno, yo también, venga ¿eh? porque me ha pagado Sony porque Sony paga todo menos la compra de Activision o sea, cualquier cosa la diógenes judicial que trae durante ya todo este tiempo para que Microsoft no compre Activision Blizzard y todo para qué ...para que Activision Blizzard desaparezca... ...yo no lo entiendo... Lo, ...lo que sigue entiendo es que no quiera perder... ...evidentemente el chollo que tenía con los Call of Duty... ...pero para que veáis eh, que lo importante ni siquiera es el juego... ...a Sony no le importa el juego... ...a Sony lo que le importa es que compren las consolas... Que compren el juego 82, 80... eso es lo de menos. Pero que sigan comprando sus consolas. ¿Y quién se va a comprar una consola nada más que por el Call of Duty cuando ese juego va a estar gratis ¿eh? al mes que luego lo divides o haces la multiplicación? Haces la suma, mejor dicho, y te sale muy bien en cuanto a todo lo que te ofrece, porque todo lo que te ofrece son miles de juegos triple A. Esto lo ha dicho la propia Sony. ¿eh? O sea, la propia Sony es consciente de que es un cagarro en Almagro, que está peor, que, que está muriéndose realmente. Por eso anda tan desesperada, ya que como último recurso dice: Bueno, pues si todo esto nos sale mal, ya lo único que nos queda es comprar desarrolladoras de videojuegos en China. Y ojo. Que tampoco es una mala idea, porque en China mmm, sí se invierte, pero no, ellos van a lo barato. Fuera Microsoft todavía, pues mira, está invirtiendo en una compañía china, vale. Os dije que, que eran capaces de, de... hasta con Putin, pues mira, con China, el sitio más democrático del mundo. China, ahí la tenéis. Esta taza me ha llegado hoy es que... Pero no nos vamos a quedar con eso, vamos a seguir. Fijaos, esto lo, lo recoge Universo Xbox y dice... Esto fue expuesto por Luluchen... Ya hemos visto cómo se las gasta Luluchen. Luluchen, cuando quiere hacer una declaración de guerra, la hace. Tajante. Esto fue expuesto por Luluchen eh, Mecerbey, vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Corporativos. Bueno, y también directora de Operaciones y vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Corporativos corporativos de Activision quien a través de su Twitter declaró que estas, eh, que están comprometidos y tanto a colaborar con los reguladores y que no dudarán en luchar eh, por ahí han, por, por eso es lo que han dicho de los de los tribunales, aquí yo creo que en el Universo X se han quedado cortitos, deberían de haber dicho lo que ella ha dicho eh, y en luchar para defender la adquisición si es necesario Dice además, aprovecha su hilo para reiterar que la adquisición beneficiará a los jugadores y a la industria en Estados Unidos, por lo que parecen absurdos los argumentos que mencionan que la compra tendrá efectos anticompetitivos en el mercado. Esta palabra de anticompetitiv anticompetitividad eh, y todo eso eh, me suena a Sony. ¿Por qué? Porque es, son a los únicos a los que les puede afectar en cierta manera eh, que un Call of Duty salga el día 1 en el Game Pass, pero no en el PlayStation Now, es eh, PlayStation Plus este que tienen. Lo podéis llamar, es la misma mierda, vale más cara y no es lo mismo que el Game Pass. Olvídate. Ni te regalan juegos, ni... Ni, ni, ni, ni nada, o sea, es que pero nada o sea, juegos en stream y, y va que chuta y además en, <ríe> y además además en el, en el formato original vamos, no, es que si el juego corre a 720 y tú tienes un pantallón así de grande te va a ver un cuadradito así, en mitad de la, de, de la pantalla, bueno mejor o en un lado o donde la pongan increíble, o sea es, es es lo peor, lo de, lo de Sony no tiene nombre. Entonces, tiene que, tiene que llegar esta mujerona que a partir de ahora Luluchen es mi heroína también, y, de, y decir: Estamos listos para luchar si es necesario en los tribunales para fusionarnos con Microsoft. Las opiniones de que esta adquisición afecta a, o tendrá efectos anticompetitivos en el mercado son sencillamente las cosas que están diciendo esta gente de Sony eso es lo que está diciendo BluDooChain pero si por todavía no os habéis quedado convencidos porque yo no tengo por qué convencer a nadie pero bueno eh, de que Activision sí o sí porque eh, al final sí o sí ¿eh? si la FTC por ejemplo dice pues no pues entonces Microsoft tiene que entrar a juicio o la SMA la CMA le dijese que no ...entrarían en juicio y la CMA... Mmm, ...precisamente... ...ganar juicios no se les da muy bien... ...entre otras cosas por la manera que tienen de proceder... ...y la FTC... ...que ahora mismo la está llevando una tal Lina Khan... ...pues más de lo mismo... Eh, ...bueno, de, de hecho es la FTC... ...que es la americana... Eh, ...siempre había estado en... ...digamos, no voy a decir la mejor vista... ...bueno, sí... ...una de las mejores... Eh, ...de los mejores... Eh, ...cámaras de comercio regulador... ...o como la quiera llamar... Eh, las más, ...la más transparente... hola Hola. Oh, oh, la, la, oh, la, la. ...bueno, pues desde que llegó esta señora... ...y sus amiguitos y amiguitas... ...pues esto de la FTC... ...en Estados Unidos... ...ha caído en desgracia... ...esto es como... ...como la maldición de Tutankamón... ...por cierto, antes de terminar el vídeo... Eh, si todo va bien, <ríe> si todo va bien, en el 2023 ya Activision es totalmente nuestra. La suscripción y, y también comprar juegos, que también compro juegos. Hmm. Y todavía no sé qué hacer con los puntos. ¿Qué se puede hacer con los puntos? A ver, para los que seáis, eh, si alg alguien que sea nuevo... Eh, en Microsoft y todavía no os haya enterado de qué es eh, los puntos y en qué podéis canjearlos. Podéis canjearlos como tarjeta de, de Amazon, del corte inglés, eh, de otras tiendas, o podéis donarlo a la caridad también, si os da la gana. O podéis compraros las tarjetas de Game Pass Ultimate, eh, gracias a eso, que hay gente que se consigue el Game Pass durante todo el año eh, jugando, nada más jugando. Pero, ¿cómo has ganado? Jugando, ¿Cómo, cómo, has, cómo, ta, ¿cómo te han regalado esa Xbox Series S? Bueno, yo que sé, me met metí 25 participaciones. Yo, no sé qué hacer con esto. Y me ha llegado una serie SF. Joder, pues, pues, macho, pues esto sí que, esto sí que es bueno. ¿A qué se refiere con anticompetitivos, o sea, efectos anticompetitivos? Al Game Pass. Aquellos no soportan la idea de que ese juego esté en el Game Pass a 0 euros, no saben ni de qué va el Game Pass, solamente hacen la mala copia, la copia barata, y ahí se quedan, se quedan en la copia barata, y digo, hombre, es que de verdad... Eh, esto no tiene nombre. No tiene nombre. Silent Hill 2, según documento de Microsoft, Playstation pagó para excluir el juego de la plataforma. Nuevamente volvemos a ver eh, cómo, cómo se las gasta Sony. Eh, impidiendo pues o sea es que es, es un descaro eh, de verdad es un descaro eh, pero bueno xbox no dejará de vender eh, juegos en formato físico eh, porque está el game pass preguntas que le hacen la, la prensa ratatouille esto es tal cual eh. Eh, aquí salen los juegos que salen de xbox ya me advirtieron que si jugaba me enganchaba y hacía sido es imposible no divertirse con él y lo tienes en el Game Pass, 3D Juegos, uh, 3D Juegos, hablando bien de un juego que se llama Vampires Survivors, pero tengo que darle la razón esta vez a 3D Juegos, porque al principio parece que no, dices tú, pero qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué juego es este, por Dios, eh, pero luego no paras y no paras, o sea, de verdad, es un juego <ríe> increíblemente adictivo, bueno, espero que os haya gustado este, este programa de hoy. Bueno, ya para concluir, está claro que finalmente PlayStation ha admitido que Microsoft es un éxito, Game Pass es un éxito, le tienen un miedo horrible, porque saben que, ¿para qué te vas a comprar una PlayStation si mi juego Xbox me lo va a dar el primer día y gratis? Porque voy a tener que pasar por la tortura... ...de siempre de tener que comprar el juego... ...luego ponerlo en Wallapop... ...y todo y, y luego quedar con el tipo... Eh, ...darle el juego... ...que es lo que hace la mayoría de la gente... ...pero bueno, que, que eso no es una cosa que no pueda dejar de hacer... ...es que están preocupados hasta por eso... ...el otro día le preguntaron a, a Phil Spencer... Que si, ...que si el formato físico... ...pero vamos a ver si tenemos la Series X la series x que es física eh, evidentemente vamos a querer tener juegos físicos nuestros de xbox exclusivos de xbox y los que no sean exclusivos también en físico para, para la gente que todavía le gusta tener físico que esto es algo que habría que hablar en algún otro momento porque llegará un día en el que en el que mira, olvídate ya de, de llenar la caza de carátulas y todo eso. Y céntrate en comprar buenos juegos digitales, ¿vale? Porque al final es, es como una especie de síndrome de diógenes eh, eh, de acumulación que no me gusta. O por lo menos yo intento irme de ese camino. Dice, conclusión, la conclusión de, de Sony es, la transacción amenaza el ecosistema del juego en un momento crítico, tomaría una franquicia de juegos insustituible como Call of Duty fuera de manos independientes y la combinaría con el exitoso sistema de juegos de Microsoft Xbox, esto de palabra de Sony. <risa> Perdedores, el servicio líder de suscripción de juegos, no era el, el PC Plus, nuevamente perdedores, el sistema operativo dominante para PC, Windows. Ustedes no tenéis sistema operativo así: ah, Linux y Mac OS, como dijo el otro. Y el líder de plataforma de la nube Azure. Ah, que ustedes tampoco no da. Perdedores. La única forma de preservar una competencia sólida y proteger a los consumidores y desarrolladores independientes es garantizar que Activision siga siendo propiedad y control independientes. Cosa que es imposible para la propia Activision. Ellos lo saben, le da igual, pero prefieren una Activision muerta antes que con Microsoft. Porque entonces sí que sería el hundimiento de Sony. ¿Sony plantea comprar Activision? No. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Al final, ¿qué estamos discutiendo? Porque la señorita, la señora directora en operaciones y vicepresidenta ejecutiva de, de coordinación y todo esto de Activision Blizzard, Lulu eh, Chen, Lu Lu Chen, perdón, ...lo dice bien claro... Eh, ...si hace falta... ...vamos a los tribunales... ...para fusionarnos con... ...quiera o no quiera Sony... ...porque o sea... ...ahora mismo... Sony qué va a decir... ...que se está poniendo en contra de... de, de los propios trabajadores de Activision... ...si es que desde que... Hice, ...primero hicieron un, un... ...un... ...primero hicieron un sondeo... ...entre todos los trabajadores y trabajadoras... ...de Activision Blizzard... ...de todos ellos... Y solamente quedó ese, ese huequito de gente que está que debería de estar más. Que debería de estar ya fuera. Entre ellos la junta directiva y el Bobby Cotic. Esos son los que están en contra, realmente. Esos son los que votaron en contra. una pequeña parte que no sabe, no está indecisa, porque. Me toca saber. El resto. Casi más del 95% de los trabajadores y, traba y de los trabajadores de Activision Blizzard dan el sí a la compra por parte de Microsoft. Entonces, Sony está haciéndolo todo lo posible por ir en contra de lo que desean los de Activision. Nada más, eso es eh, imprescindible. Eso es. Eso, es, que, es que lo he dicho ya. en, en en los programas anteriores eh, aquí lo único que quiere esta gente es destruir Activision o dejarle una Activision bien golpeado a Microsoft que para el día que cuando lo coja, le cueste mucho reflotarlo, ¿sabéis? Esa es la, verdaderamente la, la idea, o, o la finalidad de Sony, sería que no lo comprara. Pero claro, esto no puede ser, porque de una manera o de otra esto va a ser... Y si la gente además, incluso los propios trabajadores de Activision Blizzard, se levantan en armas como se acaban de levantar, y dicen, Sony, déjate de rollos porque... Si hace falta nos metemos en juicio para apoyar y vamos a ayudar en todo lo posible a los reguladores para que esta fusión salga. Y ojalá sea antes del verano de 2023, o sea, a principios de año. Vamos, ojalá, ojalá, que sabemos que esto no va a ser así, que esto eh, Jim Ryan va a intentar hacer todo lo posible por que las cosas mejoren. No, por hacer que las cosas le vayan mal a Xbox, es la, es la máxima que tiene ahora mismo Jimbo. Por lo tanto, eh, no tiene otra cosa en la cabeza, ¿vale? Eh, nos vemos dentro de un rato. Nos vemos dentro de un rato, amigos. Bueno, así que nos vemos hasta el próximo programa Entonces, Game Channel. me voy a preparar porque vamos con el segundo programa de State of the Kai. Así que tengo que empezar desde ya.